se va de gran pin al agua y ahí se va la lisa. ¿Eh? Disfrutale, disfrutale, momia, que, que está peleando ahí. No le afloque el cabece. Eso, eso, eso, dejále que Vamos, oh, Mati, bacosa, vamos. Disfrutalo, disfrutalo que esa corrida no la ves a todavía. Déjale que se canse. Vamos, Mati. Mira, mira, mira. Es bueno. Eh, ¿Qué dije yo? ¿Qué me iba a poner? ¡Vamos, papi. ¿Qué me iba a poner? ¡Vamos! Me pongo a este pica, dije, eh. Cami, buscarle para agua, buscale para el agua. No, no le floqué la punta de la caña. Viste que hay Tremendo Bacota, recién nos cortó uno. Vamos Mati. A ver si lo sacamos este hermano. Lucas, ahí está Lilo. Lucas, la cola, por abajo Bien, bien, bien, bien, papá, mira, mira, mira, mira, mira, mirá, mira. No, ah, me a tirar teléfono, pará, boludo, me vas a tirar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 ¡Vamos! Pasame el teléfono que lo firmo estoy firmando, acá. Estoy firmando, estoy firmando acá. Pero cuando se va, lo firmo acá dentro del agua. ¿eh? Se va, amigo. ¿Tenés amigo? Sí, amigo, me estoy metiendo, pará. ¡Vamos! ¡Arrende Santi! ¡Se fue! ¡Vamos muchachos!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 Por casi 2 ,10 metros 10. 42 gramos y medio pesa. Nada, nada de nada. La vamos a sacar de su bolsita. Ideal para tener en la guantera, en la caja de pesca. Nos sirve para la lluvia. Para colocar como aislante. Ahí la abrimos y me pongo la batica para <risa> Y a volar. Y a volar. Sí. Pueden ver las mantas térmicas de Coleman en Mariano Pesca. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar lejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin.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 ¿Cómo están? Amigos Aquí estamos En un banco donde pueden apreciar Esto que está acá Es el pescado que estamos buscando nosotros Me lo marca también acá Este es el fondo Es la piedra que tenemos Estamos a 33 metros En este septiembre que promete muchísimo Tenemos unos pescadores especiales Se lo vamos a mostrar bajo el mar ahí sí mati ah, sí. bueno acá vemos y vemos la manchita blanca ahí nomás oh mira que salmonazo metió acá oh, mira oh. se hizo ver un poquito más lejos mati se hizo ver ahí el doblete espectacular, es un poquito más de bueno, parar la caña acá, parar la caña así, que lo arrimamos bien, vuelta para acá. Esa distancia está no bien, eh. Bien clavado. El salmón que la roca, este muchachos. Impresionante. Impresionante. ¿A quién le dedicamos este momento? Todos los que se quedan capital por cagones del clima, mirá. <risa> <Ahí está. risa> a los que no vinieron a pescar. Exactamente. Bueno. <risa> acá, ¿eh? ¿Miren muy blanco? <risa> Dos. ¡Oh! Mirá que chévere. Ahí no ahí no Un metro y una chapa Bueno, ahí no va. Vamos a meterla arriba. Festival de Chernia, aquí en Mar del Plata. ¿Eh? Ah, bueno, pero...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 la Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Carnadas Gran Pique, filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Anchoa fresca para la pesca de bagre de mar y variada de mar. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03 WhatsApp 11 67 25 2300. Hola amigos, bueno queríamos mostrarles un par de modelos de mesas para camping. En este caso, por ejemplo, acá adelante tenemos la clásica mesa nacional, ¿sí? la, la vali mesa, que viene con los cuatro banquitos plegables. La que estamos mostrando acá es en aluminio.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 La más grande, ¿eh? Me parece que es la más grande del día, ¿eh? Gusta, ¿no? Esta ganó el Santo cambio de Oro lo ganá esta. Miero, ¿eh? ¿qué sé? Doble acá. Mira que la sí? vez, no, a ver. Mirá, eh, doble, doble de oro. Doble. Oh, mira vos, doble ya. Pero esta es grande, ¿eh? La señora la, Ah, bueno, la señora, ahora, usted es usted una campeona, eh. A ver la usted es una cam campeona, realmente. ¿Qué le podemos decir? Mira, Alberto, mira ¡Uh, Alberto! ¡Mirá! ¡Qué doblete! Y no me más. ¡Qué doblete de cherny! Mirá este otro acá, mirá. Mirá, mirá acá abajo. ¡Qué va! ¡La chernita! No mirá, chernita, chernita chiquitita. Mirá qué linda. Ahí va. Ahí. Ahora sí, oh, vamos, y nos falta uno ya, que falta otro todavía, falta otro que venga, ¿ven? Vamos, Mati, qué, qué cuadrado, a... Mati, vamos, con otro dobleche, chernia, qué grande, qué bien, chernia, no bueno, señora, qué le podemos decir a las chicas de su edad, No más y piedra, pero bueno, para mí, para se sube, la verdad me estoy agradecida, Bueno. Contentas. ¿Las invitamos a todas las mujeres? A todas las mujeres. ¿Para, ¿Para pescar? No es cosa de hombres, solamente la pesca. La... Pero escúcheme, pescar con quién? Con Sando Can. dice ah. que se me olvidó. Tenemos que agradecer acá al capitán Sergio y al capitán Mati. Okay. Son fenómenos todos. De... Gracias a ellos podemos hacer, mirá. Cernios, hermanos. Plata, a granel.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 La mejor carnada de Zona Norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre, mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.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 es una maravilla, <risa> buenísimo. <risa> se olvidan de todo lo que son los fierritos y que yo. Esto eh. hago así está encarnado. Lo puse acá, cayó la línea, se desenganchó. El más sencillo lo va clip. Imposible. <risa> y la ventaja que con esta línea, si ustedes quieren, pueden hacer a continuación de esto, pueden poner acá.